Bueno, bienvenida gente a esta charla hermosa que hemos preparado en la previa de lo que es la próxima Woman Game Jams que che, Game Jams sin ese el final eh, Que vamos a estar eh, participando este 19 al 21 de agosto Si todavía no se han inscrito, pueden hacerlo, no se pierdan esta hermosa oportunidad eh, Mi nombre es Silvina Lemos, conocida también como Chuchú eh, me acompañan en esta ocasión Urara, también, o María Clara, eh, también que forma parte de la comisión directiva de Women in Games Argentina. Y en esta ocasión vamos a estar charlando sobre accesibilidad en videojuegos: cómo podemos hacer más accesibles nuestros videojuegos, sobre todo ya sea en un juego. Eh, así desde una game jam hasta en un super re contra remil triple a. Eh, y vamos a estar aprendiendo sobre estos conceptos junto a Pia y a Nahuel que ahora les cuento un poquito más quiénes son eh, Pia tiene 20 años, es gamer aficionada, es streamer de eh, Hearthstone y tester de accesibilidad web Nahuel también conocido como Nabu, es de Tierra del Fuego y hace QA en eh, videojuegos. Y eh, tanto como de Pia como de Nabu, los vamos a, les vamos a dejar sus datos de contacto para que nada, eso, puedan contactarse con, con ella y con él. Y bueno, si me dejan voy a seguir charlando un montón y no es mi ocasión, así que les voy a ceder la palabra a este hermoso, este hermoso panel y grupo que tenemos para la fecha. Bien, bueno, eh, de nuevo, bienvenidos a ambos, gracias por dar este espacio. Eh, sabemos que cuestiones de accesibilidad son palabras enormes, porque no es este, algo tan sencillo como poner un filtro para este, personas que tienen algún tipo de no sé, color blindness. Este, no me sale la palabra en castellano ahora, este, de altonismo sino que es muchísimo más y puede abarcar un montón de situaciones. Eh, cabe mencionar eh, los distintos tipos de, de discapacidad. Este, se, se separan en física, psicosocial y sensorial, como para englobarlos, pero obviamente las personas pueden tener distintos grados e incluso pueden tener obviamente más de, más de una de estas. Entonces de ahí ya se nos abre el espectro a un montón de, de personas, eh, y además eh, cuando hablamos de accesibilidad no es solamente pensar este, en, en tener algún tipo de, de dificultad o impedimento este, permanente, como que alguien que ya nació, con sino que también puede ser algo este, temporal, como que no sé, te quebraste un brazo y tener la posibilidad de seguir jugando con la mano que todavía no es hábil hasta que se te recupere, o eh, puede ser incluso algo situacional, o sea, la accesibilidad apunta a tratar de incluir a todas las personas y a todas sus, eh, las situaciones que, que la rodean eh, para bueno, eso, hacer más, llegar a todo el mundo, llegar a la mayor cantidad de personas posibles este, y que todas puedan tener la misma o la mejor experiencia posible. Bien, eh, no sé si quieran presentarse un poquito ya desde de, de su experiencia personal. Eh, qué es lo que los trajo a videojuegos, o por, o por qué están este, hoy en día dedicados a, a videojuegos o en este mundillo y no en abogacía. Ah. Yo le cedo la palabra a Pía. Está bien, bueno voy. Eh, bueno, yo además de lo que ya contaron, bueno, yo soy ciego total de nacimiento, eh, juego desde los ocho años que descubrí que era la play y todo lo, lo que se puede hacer con ese montón de botones y esa maquinita. Y la verdad es que los juegos siempre me gustaron, siempre me dieron mucha seguridad, me dieron algo para estar en internet, algo para aprender. Aprendí, sobre por, por lo menos aprendí algo de inglés en los juegos, por lo menos, porque se aprenden muchas cosas. Se socializan mucho, hay... Hay enorm posibilidades enormes porque puede desarrollar un poco de creatividad en, en cierto tipo de juegos. Eh, hay muchas opciones, mucho. ¿Cómo definirlo? Te hay muchas oportunidades, no solamente desde la parte de, de diversión y, y, y pasar Claro, es más que lo lúdico es que pasar el rato y divertirse, ¿no? Te, te deja algo. ¿Te acordás cuál fue el, el, el primer No sé si el primer juego, eh, el videojuego, sino como uno que te acuerdas de chica que ya uy, este me, me encanta jugarlo. Es tal como en en el Play 2. Pues <ríe> <tenías> re claro. <ríe> Una pregunta que siempre es difícil de responder, Pia la tiró ahí al, al toque. <ríe> Bueno, no, no, no. En general, se cuando estaba de ir ojada, ir y pegar, golpear a personas <ríe> a los a lo, a lo locos. Pero... No, no, era tan desesperante. ¿Y ese juego, siendo de la Play 2, ya contaba con estos aspectos de accesibilidad? ¿o tuviste para nada. que, que para adaptar nada. vos para poderlo jugar? No, no, básicamente me tuve que aprender sonidos. Eh... Y en el caso de, por ahí, de de, un, de Mortal Kombat, que aprenderme los menú, la, el orden de los personajes. Eh, y encima, como mayor dificultad, ni siquiera en, en, en la época de la PlayStation 2 había el sonido estéreo. No. Porque y entonces tenías todo muy, muy plano y tenías que conocerte muy bien cómo sonaba cada personaje para saber si te golpearon o, o golpeaste. Era, era difícil. Y yo, y miro que me estoy hablando de la PlayStation 2, no, no quiero ni pensar en la gente que arrancó con los emuladores o con las maquinitas. Claro. sin hablar y, yo... Es todo más complicado. Yeah. O sea, salvando la, la, las distancias, eh, yo creo que arranqué con el Tetris. Había una, una máquina eh, que era... Así de bolsillo que tenía, decía 999 ¿no? te lados. Sí, claro, es. Tuve tuve, tuve. Este, no recuerdo que, que tuviera mucho, mucho sonido como para identificar una forma de otra, más que el escuchar que bajaban cada vez más rápido, o, o que al apretar sabías que estaba cambiando por ahí de la orientación, pero no había mucho más, o sea, era en blanco y negro. O sea, claro. O sea, <risa> Claro. Me imagino. Eh, era una cosa barata, baratísima que Mucho, no se te puede pedir ¿Vos, Nau, ¿Qué onda? Uh, eh, a ver, no tengo ningún padecimiento Capaz físico o, o demás Capaz lo que más tengo es Bueno eh, Vivo en Terreno de Fuego, hace mucho frío Entonces al jugar afuera <risa> <risa> eh, no. Lo dejo ahí No, como no <risa> No da eh, como ven, soy muy pario, entonces no es que salgo muchas horas, así que lo, los juegos son una parte importante de mi vida. Eh, conocí mucha gente, fortalecí amistades, hice nuevos amigos. Eh, y ahora mismo es lo que <ríe> estoy trabajando y estoy muy feliz con eso. Entonces también me da un motivo para despertarme todos los días y me hizo crecer tanto como persona como profesional. Así que para mí los videojuegos son casi todo. Así que eh, estoy feliz con eso, <ríe> qué sé yo. De una. ¿Te acordás cuál, con cuál arrancaste? ¿O cuál Uy. te regalaron? Primero? ¿O cuál te sí. marcó? Así que con este juego fue que dije, sí, es, es por acá. Uy, no, la verdad que ni idea, es que hay un montón. Juegué muchísimo, pero muchísimo. Eh, Recuerdo capaz mi primer juego original de Play 2, porque, era, porque no, no había más juegos. Era el Ratchet and Clank, hoy, hoy Comando, me parece. Es el dos, del, de la saga. Y ese juego es bastante bueno. Es, parece para niños y qué sé yo, porque está enfocado para la gente joven. Pero es re difícil. es como, ¿por qué tanto odio? <risa> Entonces, es un buen juego, la verdad. Entonces, capaz fue uno de los juegos que más me, más me enganché. Eh, nada, mi relación con la discapacidad o capacidad diferente es mediante mis dos padres, que ambos son sordos. Eh, no, no escuchan, evidentemente. <ríe> tuve una infancia, para mí es normal, pero para otros por ahí es atípico. Obviamente tuve distintos problemas que otras personas no. Eh, tipo En mi casa no se grita <ríe> para pedir cosas, así que nada toca caminar hasta, hasta la otra sala y ver qué quieren, porque ellos siempre sí pueden llamarnos a los gritos, pero nosotros no. <risas> Desventajas. Eh, así que nada, eh, evidentemente pasé por un par de cosas, pero lo normal para mí. Eh, si querés, cuento una problemática <risas> que me veo bajón, pero capaz de ver una problemática más seria, ¿no? Eh, nada, tengo, tengo 24 años, entonces crecí viendo otra story, <risas> ¿no? Entonces pertenece a mi infancia, no, Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3, bueno, bueno, está, no, está, ¿no? Pero cuando se planteó lo del Toy Story 4 era como, ok, es el fin de una etapa para la gente que creció con Toy Story, ¿no? Entonces, mi hija tenía los VHS, entonces siempre le hacía que viera conmigo las películas, por más que no tenga subtítulos, porque sí, porque soy un niño, entonces ella la veía, aunque no entendiera, la veía conmigo, ¿no? Entonces dije, bueno, ahora Tres 4, 4 debería tener sus títulos, porque bueno, ya, ya estamos más adelante, no es un VHS, hay más, un, ya hay un pensamiento sobre la inclusividad. Entonces, nada, mirando la ah, el, la, la cartilla, horarios, la cartilla ahí está mirando los horarios, miro que todas las fechas y todos los horarios son en castellano, no pasa nada me gustaría verlo en el idioma original, pero X, no es un problema eh, lo que sí vi que fue un problema es que ninguna de esas funciones tenía subtítulos, entonces mm. ese momento que yo pude haber tenido con mi madre, de a ver, cerramos una etapa, no la pude tener ¿no? porque por más que sea la noche eran a 11 de la noche la función no tenía subtítulos y es como, ok sí, claro. es, es, es un tema ¿no? Lo que les gustaba eh, aparte. Sí, no, entonces... A ver, no pude tener eso con mi madre. ese, ese momento que me hubiera gustado tener. Eh, pensar ok, es una película infantil. Eh, y hay niños con sordera, hay niños o, o niñas eh, con problema de audición o lo que fuera. Y no ponerle subtítulos es como... Okay, me estás quitando la posibilidad de ir al cine y cualquier incorporación de cultura es importante, ¿no? Porque... Nada, ah, <ríe> las películas pueden formar a las personas. Entonces, películas, juegos, lo que sea. Eh, entonces es muy importante poder consumirlas, ¿no? Entonces, si no tienes subtítulos, sacas del mapa a un montón de gente. Y la idea suele ser, eh, sobre todo, con, a ver, películas para, para adultos, para grandes, y las encontrás en inglés, dobladas, con subtítulos, con esto y con lo otro, pero las películas infantiles, como... Uno en el, en el imaginario común están los niños y que no saben leer y qué sé yo. Es como, yo recuerdo las películas de Disney, verlas todas dobladas. Uh -huh. Incluso hoy en día, este, si sale alguna nueva de, no sé, Tarzana, Ladino, o lo que fuera, este, por nostalgia buscaría esas películas con, con, do, con doblaje. No me, me, sonaría verlas, me sonaría raro verlas en idioma original con subtítulos. Pero bueno, ese mismo imaginario es el que vos decís, dejó te dejó afuera vos de esa experiencia para con tus viejos. Y es como como decís, no cuesta nada porque esos subtítulos este, ya existen <risa> este, que los agregaran. Entonces ya desde a nivel social, este, por asumir eh, que los niños no, como son chicos todavía no leen, entonces no hace falta ponerle subtítulos, se está este, dejando afuera... a a todo este, un grupo de personas uh -huh. eh, bueno, obviamente, con la eh... descripción pasan cosas parecidas imagino que sí, más, más todavía no, no quiero desviar porque... mucho la conversación pero lo, lo cuento rapidito una vez con, con mi familia yo era mi, con, con mi papá y mi amiga amistades de, de la familia que sí fuimos a ver Harry Potter al cine y, y mi papá no me podía describirla porque era muy, muy rápida mucha cosa y nos tuvimos que ir a mitad de la película porque no entendía nada y no dejar, la gente no puede escuchar porque hablábamos mucho, y... Me está muy incómoda. Claro, son, son situaciones que... Eh, no... Y ya un poco también direccionándonos a videojuegos. Son situaciones que a lo mejor hay como mucho prejuicio o desconocimiento, o creer de que es difícil, es caro, es complejo incorporar estos aspectos de accesibilidad, y en realidad no, porque si uno los piensa y los tiene en cuenta desde, no sé, yendo ahora sí más a videojuegos, desde el propio desarrollo, desde la idea primera de decir voy a ser un fontanero que va a tener que ir a rescatar una princesita, si ahí mismo decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para que este juego sea jugado por todas las personas? Y además, bueno, acá voy a sacar mi un poco de mi profesión. este Más que el derecho al ocio es un derecho humano, entonces ¿cómo vamos a, o sea ¿cómo tenemos derecho a privar de derechos a las personas por una cuestión de decir ay bueno, pero no son la mayoría primer mito y cuestión, o sea no importa si hay una mayoría son 100 ya con que haya una sola persona, que obviamente son muchas, más que una ya es necesario empe empezar a pensar de esta forma e incorporar estos conceptos Hay millones de personas con discapacidad alrededor del mundo y de, esa, de, y de eso yo creo que los que los, los que jugamos adaptándonos a lo que hay, como hay, como sea, así nomás, creo que somos minoría porque hay muchos que no saben. Uh -huh. No hay mucha, también, y, y, mucha divulgación. Y siguiendo este hilo, eh, ¿es caro incorporar accesibilidad? ¿Es complejo incorporar accesibilidad en un videojuego? ¿Es algo que tengo que invertir ¿Mucho más o el doble? ¿O cómo es el proceso de...? Yo creo que... No? es de... no, no creo. No, ah, perdón, no. pasa nada. Eh, yo creo que es depende la situación, depende el proyecto, y depende qué cosas quieras adaptar, ¿no? Está el, el, el caso un caso famoso, que es el tema de Among Us, que tiene un juego un minijuego de cables que son de colores originalmente, entonces cuando hizo el boom del juego, dijeron, bueno, una forma fácil de arreglar esto, y que no es muy difícil porque es facilísimo, es, aparte de los colores, agregar formas. Entonces, ok, acá sale la estrellita, acá sale la estrellita, el cable es rojo, entonces tenés dos formas de, de saber cómo conectarlos. Entonces, esa manera fue fácil de solucionar, ¿no? Pero hay muchas formas que son difíciles de... A ver, ¿cómo vas a...? Eh, Inclusivo un juego donde es muy importante Porque te da muchas pistas Juegos de sonido no Entonces capaz el juego es puramente sonido Entonces no ves nada Entonces De un lado se puede ser y accesible Pero por otro, por otro lado no Entonces ok Hay que ver en qué momento se puede llegar a hacer eso Obviamente nada Tratando de, de salvar la mayor cantidad De gente posible pero Evidentemente habrá momentos que no se vaya, no se vaya a poder ¿No? por presupuesto, tiempo o X motivos que por el diseño narrativo, el diseño lúdico, lo que fuera es imposible sea accesible a menos parece público, claro, ¿no? pero la idea es apuntar todo lo posible. Eh, en, en cuanto a dinero no es la gran diferencia porque si vos pensás en hacer un juego accesible desde el minuto a uno, desde quiero hacer este juego y que lo pueda jugar todo el mundo eh, como mucho tendrás que por ahí conseguir más información o contratar a alguien que esté un poco interiorizado en las distintas discapacidades. Eh, también pensar en, bueno, una persona ciega no usa mouse, no le puedo hacer, eh, no puedo hacer que raspe o que, que haga tal movimiento, tal cosa, eh, atajo de teclado, cosas así. Eh, es básicamente eh, tener el, el, el equipo y la gente organizada para investigar y e implementar la, las cosas desde la estructura del juego porque es más complicado hacer sobre lo que ya está hecho, por ejemplo Hearthstone que es lo que más conozco, lo que más estoy jugando es un juego AAA, es un esport eh, que tiene actualización constante y el desarrollador es un es, es un desarrollador del, del mod, es independiente y es código que se inyecta sobre el juego, que le llevó muchísimo tiempo hacerlo y que le costó muchísimo y que cada vez que hay una grande se puede estar casi una semana sin jugar porque tiene que andar eh, adivinando qué cambios hicieron para ver cómo adaptarlo, ¿no? eh, Si la accesibilidad está pensada desde el primer momento, como otros juegos que ya después te voy a contar, no es difícil. Genera el, el suspenso y ya nos va a contar este, Mirá Yo cuando comentabas que Streameabas Hearthstone eh, Dije, ah oh, bueno Piola que este, este hecho de forma que sea este, O sea que ya venga incluida Esa, esa Formas de uso eh, Y ahora me decís que en realidad vuelvo lo estás jugando Gracias a que alguien desarrolló Un mod para Para, para el juego Sí, ahora el 23 de agosto, o sea, va a un mes que estoy que, va un año que estoy jugando. Eh, el mod eh, creo que entró en su fase alfa, que la, la gente creo que fue en mayo o junio del pasado. Y después, mes a mes, fue variando características, hay cosas que se pueden hacer, cosas que no, pero no, no, el juego en sí no es accesible, no te deja manejar con teclado casi nada. y... No, bueno. oh, me había ilusionado. <ríe> Dije, ah, bueno, hay una que sí. No, bueno. Hay que decir juegos que sí son más <ríe> Bien. Sí, una. Eso, esto es una, una, percepción mía, pero eh, la idea de pensar en la experiencia del usuario, que en diseño se, se habla esto del UX, UI es relativamente nueva. Por ahí, antes estaba más contemplado en lo que era diseño industrial, porque si, sí, bueno, vos tenías que diseñar una silla que se iba a usar en una estación de tren, era como situaciones muy puntuales, donde para que el producto sea efectivo tenías que sí o sí pensar en la situación de uso de ese objeto. Bueno, por este, suerte ahora hay mucha información, hay, hay muchos estándares, eh, hay mucha normativa hay mucho ejemplo de, de accesibilidad, de qué librerías usar en Python para que agarre el lector de pantalla el texto del juego, por así decirte. Hay mucho... Pero de... sigue siendo sigue siendo bastante nuevo dentro de todo el, el, el término, esto de, con, de tener en cuenta la, la experiencia que que tiene el usuario al usar la aplicación que encima en videojuegos este, no se trata solamente de que el, el usuario entre, haga la transacción de home banking y salga cuanto antes, porque significa que cuanto menos tiempo gastaste en esa aplicación, este, más efectiva es. En videojuegos queremos al, al revés, como que inviertan más tiempo en nuestro juego, porque es, es sinónimo de que se están divirtiendo y que, que la están pasando bien. Entonces, como incluso es más complejo. Uh -huh. Y la idea de, de, de accesibilidad, me imagino que viene por el lado de, dar distintas alternativas, que, el único, que no haya un solo input para uno poder acceder a cierta, a cierta información, como esto de que no solamente a través de los colores uno puede hacer el juego de unir los cables, sino como que dar una o dos alternativas más para poder abarcar qué pasa si el color falla o qué pasa si la luz no me favorece y me, me puedo guiar por algún otro input, como sería el sonido, la vibración o, bueno, pensando también en juegos más este más analógicos. ¿Qué otras alternativas este, me, pueden, me pueden dar? Eh, en el caso tuyo, Pia, el, el lector de pantalla es como el, el principal, este, la principal herramienta o también a veces, no sé, la vibración de, del joystick y demás, este, ves que, tipo, bueno, bueno... Que la dirección bien de Joystick out. está muy bien implementada, eh, por ejemplo en Shooters, o bueno, no lo jugué, pero una joyita de accesibilidad, algún juego que está muy bien hecho y que también implementa la dirección para el tipo de apuntar y por cosas así como lo que me dijeron, es el de Last of Us 2, uh -huh. de la Play 4, sí. ese trae muy bien eh, gestionado todo eso. Sí, creo que es uno de los juegos así referentes, cuando uno habla de accesibilidad o busca información sobre accesibilidad, se, se marcó Sí, fue, como fue muy novedoso, y tanto así que van a hacer un remake del 1 y, y van a implementarle la accesibilidad. Ah, mirá, mira, mira. Y estoy muy bueno porque salga, porque aparte va a salir para PC y bueno, así que ya... Qué buena data, época. ¿no? Sabía de que volvía a salir, pero no tenía esa información de que incorporaba los aspectos de accesibilidad y que personas de PC lo vamos a poder jugar. Sí, sí, yo me lo enteré y seguí esperándolo con ansias. Porque ¿Qué? es un juego que le tengo muchas ganas y mucho respeto por el compromiso y el buen trabajo que se logra, que lograron. Me, me imagino que este, en, en el mundo que tenemos, este, la cuestión visual, o sea, casi todo se comunica principalmente este, desde la parte visual. Es como te dicen, todo te entra primero por los ojos. No. En el caso, eh, en el caso de, bueno, personas que no, que no escuchan, ¿qué, ¿cuáles suelen ser los impedimentos este, que suelen... Con los que se suelen encontrar, de nuevo, uno quiere ser accesible, pero obviamente hasta que no vive ciertas cosas, por ahí no es lo primero que se te ocurre para ayudar. Este, por ahí puede ser algo del día a día, como para tener una idea. Y si se te ocurre algo relacionado a juegos, de, de nuevo, de esto de por ahí, cago un poco la experiencia, o el un poco la experiencia, sí, sí. Este, que no tuvieran en cuenta esta situación. Eh, ahora mismo no tengo una de no sean mal ejemplo, lo que sí te puedo decir son buenos ejemplos Son sí, los no. juegos de Val, eh, Los juegos de Val, ya sea Le 4 o Portal Que tienen subtítulos para todo Tipo, si el enemigo, la torreta dispara Salen subtítulos de, mm. descriptivos de, de, de los sonidos Entonces, no solamente es lo, el diálogo de, de GLaDOS Que te habla y hace chistes Sino, ok, tanto los diálogos como los sonidos que pasan en el juego son hay subtítulos para ellos entonces no pierden toda la esencia de, de, de la narrativa o porque por ahí eh, hay momentos críticos donde decís ok, los sonidos te anticipan a algo para que vos estés atento y no pierdas la partida entonces con los subtítulos pasa lo mismo entonces puede ser que tengas sordera y los subtítulos, los subtítulos te salven no no sé, en ese momento se te rompieron los auriculares y con los subtítulos puedes jugar igual y no vas a perder la partida porque los subtítulos te están anticipando igual que si estuvieras escuchando entonces, de la accesibilidad eso sirve, ¿no? y si no, también otro ejemplo que lo hacen mucho los, los juegos de, de disparos o first person Shooter son recibís un golpe y no solamente tenés el feedback de, del sonido, sino feedback de la pantalla, el el screen shaking este que te sacuden la, la, panta, la pantalla, es ok, son muchos avisos visuales y, y, y sonoros que decís si, ah, ok, no hay chance que no, la persona no pueda en, entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, son importantes cuando hay una persona con, que no puede oír haya mucha feedback visuales ¿no? Aunque sea chiquitito, que se pueda ver y sepa lo que está sucediendo ya o sea, con subtítulos o mover la cámara a lo violento. Igual en ese caso también, si vamos a incorporar subtítulos, que no sean mínimos. Porque si no vamos a volver sí. a tratar de resolver un problema teniendo otro problema. Que... Claro, sí, también el tema del contraste ¿no? Uh -huh. Tipo, no vas a poner subtítulos título blanco cuando él no se está, no sé, está haciendo un fondo blanco. No tiene sentido. Sí, <risa> eh, está la opción de los contrastes y todo eso que también me imagino que debe ayudar mucho, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí, de una. Eh, Incluso en Portal, algo que está muy bueno y le da mucha personalidad, le ponen, más allá que al fondo de las letras le ponen como un fondo medio gris oscuro, más o menos para hacer contraste, le agregan color a los personajes. Entonces, te habla GLaDOS, el subtítulo es color naranja, habla um, el otro, uh -huh. que no recuerdo su nombre, no importa, ese color azul y cuando son sonidos de ambiente son colores blancos. Entonces eso también te aporta un poco más. Este, Bueno, a ver, juegos indies y no tan indies. Eh, ya mencionaron varios. ¿Alguno que, que les interese destacar? ¿Alguno que por ahí hayan participado? No, sé. lo no, sumo si... está este que recién compartí por el chat en privado, que es de Purella, este, que es un juego de, de un español que hace videos de desarrollo del juego, que está bastante bueno que se habla Mayo, está bueno porque habla de su experiencia como desarrollador. Y en sus videos, hablando cuando desarrolló Pureya, habló de que, ok, vino una parte de como, bueno, él como ser humano es como que quiere ser un poco flojo, dijo, ok, ¿de qué manera yo puedo solucionar esto de, de los idiomas y que lleguen la mayor cantidad de personas sin yo tener que traducir y buscar que estén correctos? Y fue que, ok mediante símbolos eh, representaba lo que él buscaba que se entienda entonces el juego está para todo el mundo y para cualquier idioma porque simplemente no, no tienen texto entonces nada, capaz eh, de inclusión no solamente se debe pensar como alguien que tiene una capacidad diferente, sino nah, algo técnico, o de idioma o lo que fuera incluso, nada, no tenés auriculares y no podés escuchar, ya que algo tenga subtítulos para jugar tranquilamente ya es inclusivo Bueno, voy a nombrar eh, los que más me llama la atención eh, Air Hockey es un juego que desarrolló Microsoft creo que en 2018 2019 que tiene que su particularidad es que tiene muy buen diseño de sonido tiene eh, un menú en, que habla en inglés y también se ve, también tiene para activar el display que se ve en la pantallita eh, y este es muy completo, también está para la Xbox, está muy bueno tipo, para, para jugarlo así en familia y está en inglés pero, pero son muy básicas las opciones son, me, me gustó muchísimo por la sencillez que tiene y lo, lo entretenido que es ¿no? porque va para, para todos lados la pelotita es muy de reacción rápida y se juega con dos teclas, así que alguien con poca motricidad creo que también lo podría jugar. Eh, no. Después está Sculptors, que es un juego de peleas eh, japonés, que lo que tiene ese juego es que desde un principio eh, trae compatibilidad con el lector de pantalla, es más, cuando vos lo bajas de Steam, eh, automáticamente detecta que tienes el lector y te lo empieza a leer. Eso pasa también con otros títulos más, un Astos Falls, algo así. Uno que salió, un libro juego que salió hace poquito, también tiene accesibilidad no solamente en PC, sino también en Xbox. Eh, y también está Sequence Storm, que es un juego indie que está gratis en Steam, yo lo tengo en la biblioteca, pero todavía no lo jugué. Eh, tengo entendido que es de carreras, algo así. Sí, no, bueno, no, no lo jugué, pero eh, sí o sí, es, esa es una buena pregunta, ahora mientras mencionabas lo del, lo del lector de pantalla, eh, dentro de, de lo que es el desarrollo del juego, ¿es algo que se tiene que agregar o eh, los el programa o los programas que hayan de lector de pantalla que, que uno ya use por default en el, no sé, en el celular o en la compu, eh, van a saber cómo automáticamente leer este uh -huh. el, el texto o lo que sea en el juego. O sea, si ¿se tiene que hacer algo particular o...? Eh, tenés que ayudarlo eh, el programa, con depende de lo que hagas, tenés que mandarle el texto... Bueno, no, no sé bien cómo es técnicamente el, el, el proceso, pero hay una librería de Python que te hace todo y que tiene su información. Eh, Google tiene sus guías para que vos trabajes algo y que tal vez lo lea. O muchos juegos, si no, lo que hacen es o usar el TTS de Windows o implementar una voz propia. Por ejemplo, eh, el Air Hockey tiene una voz en inglés que está pre y que te lee todo el menú, que te lee todas las opciones, te dice, bueno, mi juego va a arrancar? No sé qué. Hay, hay muchas opciones para, para hacerlo. Y una pregunta respecto a eso, porque, eh, ¿cómo...? A ver, a, a ver si me, si me ordeno en lo que quiero preguntar. Una persona que no sabe lo que es Python, que no tiene ni idea de incorporar, no sé, cualquier cosa, no, de... Algo, pero quiere jugar un videojuego utilizando estos programas que vos usás. ¿Cómo también resolver ese concepto o aspecto de accesibilidad? No sé, pensando a lo mejor en una madre, en un padre, en una persona a cargo de una infancia con discapacidad visual. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo hace? O sea... Eh, bueno, lo, lo de Python te lo tiraba más bien para, para los desarrolladores y para el lado de, de diseño del juego. Bueno, básicamente el padre o la persona a cargo de la persona con discapacidad tiene que descargar un programa, el, el, el, el lector de pantalla, instalarlo y ya después buscarle los juegos accesibles, eh, instalarlos y, y ya automáticamente leería. Eh, pero no es algo súper complicado, o sea, a lo mejor no, no, lo no, buscando... No, no, no. Así... Después, después hay complementos para el, para el lector de pantallas NBDA que hace, por ejemplo, que con un atajo de teclado vaya haciendo OCR y te lea subtítulos o que puedas mover el mouse por coordenadas, pero eso ya es más avanzado y más no es tan necesario. O sea, es cómodo para un usuario avanzado que mapea para mover el mouse para agarrar cierto logro de cierto juego. De alguien que ve que la ayuda, pero no es algo esencial. Bien, y ya que estamos con herramientas y tal, eh, se viene ahora la Game Jam. Este, sí. Pensando con esto en un escenario donde no hay un mega presupuesto para contratar este y testers y, y todas las situaciones que nos gustaría, eh, tenemos que hacer eh, un juego en un fin de semana con quizás un equipo que ya tenemos armado con un grupo de, de, de gente conocida o quizás nos anotamos a la Game Jam solos, solas, y, y, y armamos grupo ahí con gente desconocida, que eso está buenísimo para... Este, conocer eh, y qué, qué cositas se podrían tener en cuenta, si les ocurre, para esto, tratar de, en el juego, el prototipo que hagamos eh, en este fin de semana, tratar de ser un pasito más o tener algo en cuenta. Por ahí no lo llegamos a implementar porque, de nuevo, es muy poco tiempo y, a veces, la implementación no, no alcanza el tiempo, pero, ¿qué estaría bueno, al menos, que se lleven para... Tratar de pensarlo. Tratar de a ver si se llega. Eh, ¿Quería decirlo vos, Nau, o hablo yo? Eh, si querés, Roku, yo, como Dale. te gustes. Eh, nada, yo pensaría qué cosas puedo hacer de mi persona para causar el menos problema posible, ¿no? Esto siguiendo como, bueno, qué cosa es lo que menos trabajo me dará. Y es, ok, hacer los menús y las cosas intuitivas. Con símbolos, que no haya texto, entonces ahí cualquier persona lo puede jugar y lo puede entender dentro de todo, o por lo menos va a tocar y va a correr el juego. Entonces, eso de lo, lo primero y, y nada. Si vas a poner doblaje, que haya subtítulos, ¿no? Tipo, hay, vaya un diálogo, entonces cuando vos apretas el botón, sale el diálogo escrito, pero también el, el doblaje, ¿no? Creo que eso es demasiado <ríe> de producción, pero bueno. Eh, Nada, piensen qué cosa les dará menos trabajo a la hora de que vayan a querer hacer o expandir que sea accesible. Yo creo que viene más por ahí la mano en cuanto el, el scope. ¿no? bien ¿Pía? Bueno, nada eh, más que nada, lo que recomiendo yo es buscar, no sé, sea el lenguaje que sea o el motor de juego que usen. Buscar las para, como motor la accesibilidad para tal cosa o buscar alguna cosa ya medio armada que hay como para ahorrarse tiempo y, bueno, y ver de implementarla y si no, eh, por más que el juego no tenga texto o tenga, o tenga texto y no, no se puede interpretar con el lector fácilmente, si es un mapa, bueno, que se escuchen los pasos que cuando te vas a acercar a una puerta se escuche algo, eh, que haya una referencia sonora para todo lo, lo visual del mapa importante. ¿no? Si hay una manzana roja en el medio del mapa y no me significa nada, no, no, no, no sería relevante. Pero si tenés que agarrar la manzana para lanzarla a algún lado, es que hago con sonidito o alguna cosa así. Retom bah, no sé si retomando, pero me, me vino a la cabeza algo muy bonito que estabas diciendo Pía antes de, de que empezásemos oficialmente la charla. Eh, ¿Por qué y, y qué tan importante es jugar videojuegos siendo persona? Más allá si tenés una discapacidad, si tenés una discapacidad temporal, permanente y demás, eh, ¿qué, ¿qué hacen y qué pueden hacer los videojuegos por y para uno? Tiene pros y sus contras, sobre todo, por sobre todas las cosas, pero lo, lo, lo más importante es que te hagas un montón de aprendizajes, desde aprender un idioma nuevo porque hay cosas que están en inglés, o porque quieres saber más del juego y estar en inglés, hasta que un juego te enseña reacción rápida, otro te puede enseñar alguna cosita de primeros auxilio. Hasta el, el, el lado social, que bueno, conoces gente o interactúas con gente que conoces eh, estando en un juego, te abren muchas posibilidades. Y pienso que hoy día es, es la herramienta de comunicación, eh, no escrita, no, no pactada entre niños sobre todo, porque el adulto lo disfruta, lo conoce y, y, y lleva una vida más allá, ¿no? Pero el, el niño recién está arrancando y además de ir a la escuela y estar con su familia y esas cosas es, es su, ven, su ventanita al, al mundo social y, y, y lo poco a poco ir aprendiendo cosas. Eh, nada, es, para mí es importante lo, los juegos por, por toda esa que sea vida eh, nada, Uno puede crecer de manera profesional O puede crecer de manera personal Entonces, qué sé yo Capaz No es la intención del, del, de, de la persona que lo creó Pero vos puedes interpretarlo Incluso un mensaje que tiene el juego capaz, no es, capaz ni siquiera es profundo el juego Pero capaz vos puedes interpretarlo Y capaz te da un mensaje Que vos buscaste Y te sirve para la vida O no o, o te pese llorar un juego porque no sé, justo tocó una, una fibra sensible y nada. nada. los juegos son muy buenos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Quién no y ha llorado bueno. con un videojuego, no? Sí, sí. O sea, enternecido, no sé, está el juego este de Stray, que es un gato y es muy tierno. Y digo, uy, qué lindo. Y me sacó una sonrisa porque es un gato Total. que hace miau y hace. Prrr sí poder afilarse las uñas en un sillón, sí. algo que al menos yo le tengo prohibida a las mías, pero poder afilarte las uñas en un sillón es como así. sí, sí, es un juego muy hermoso entonces es bello. Eh, sí, puede ser entretenido, sí, puede ser de violencia, sí, pero también puede ser hermoso y demás entonces pueden ser muchas cosas entonces está bueno que la mayor cantidad de personas puedan acercarse capaz no puedan estar accesibles para todo el mundo, pero si alcanza la mayor gente, buenísima. Si se puede joya. Perdón, otra herramienta ahora con esto que estaban mencionando, si es cierto que en el marco de una de una game jam o incluso a veces en, en proyectos indies donde no hay mucha gente ni mucho presupuesto y se hace todo a pulmón, este es, es más complicado, lleva tiempo, y ni hablar que, que todo esto sigue siendo un gran aprendizaje donde nos vamos capacitando y, va, y nos vamos dando cuenta de errores eh, que ahora son evitables. Este, pero qué importante también el tema de la representatividad, y eso también puede estar desde eh, la narrativa del juego, puede simplemente... No sé si simplemente, pero ya con que este, se contemple en los personajes del juego que, haya, que tengan distintas este, realidades, también puede llevar a la reflexión de, bueno, de, esto, de, de que hay distintas formas de usar o de llegar eh, de un punto A a un punto B. Uh -huh. No sé, eh, un juego donde tenés que subir, no sé, subir escaleras y uno de los personajes... Este, esta en silla de ruedas. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué juego, eh, de qué manera jugás con ese personaje? Este, por ahí incluso puede, puede estar bastante interesante. Tenés que llegar a un punto A, un punto B y tenés varios mapas y demás y depende este, el personaje y su, su historia por detrás es este, cómo terminas atravesando el juego, no sé. Pero ya incluso desde, desde esa representatividad podemos aportar un algo, a, a reflexionar sobre esto. Cura, patentar esa idea, porque, <risa> porque no quiero <risa> ver el, en, el, en la próxima Summerfest. Yo ya me esa... noté la llama, así que la idea es mía. <risa> esto queda grabado bajo abogada, de que la idea es de curará, así que ojito. <risa> Así que, bueno, eh, para ir cerrando ya, eh, si, si hay algo en líneas generales que, que quieran mencionar o si tienen dato de algún lugar donde el que esté interesado en saber más o aprender a dónde pueden este, recurrir, eh, yo eh, y, y Pia, de hecho la conocí a Pia eh, en un grupo que se llama Dalat, eh, que ahí hay bastante, bastante contenido, al menos ahí es donde yo empecé, y de ahí encontré que era muchísimo más amplio de lo que uno espera, pero... Hay, hay muchísima es, gente en ese grupo, sí. <ríe> sí, <ríe> y no es el único, obviamente. Este, no, no, no, pero, no. <ríe> ¿tienen alguno para recomendar? O si alguien quiere contactarse con ustedes y hacerles preguntas, podemos volver a, a, a repasar donde. ¿Dónde los pueden buscar? Eh, sí, yo, yo me ofrezco, desde, si, desde si ya ya para la Jam, si alguien quiere probar alguna cosa o no, alguna, alguna cosa que se lea que implementar, eh, yo me ofrezco para la Jam, a lo que sea. y te, Después te paso bien mi correo electrónico, mi Twitter, mi WhatsApp, mi Telegram. Eh, bueno, WhatsApp no. y eh, para, para <risa> ya uno. te pueden encontrar en Twitch. Sí, eh, para que contacten, yo no, no tengo drama Bueno, la verdad que este, muchas gracias a los dos por, por el tiempo Obviamente, de nuevo, esto es un tema súper extenso Hay un montón de, de personas este, que este, se dedican a esto Que tienen conocimiento, que lo difunden eh, Nosotros desde acá queremos eh, arrancar como... Al menos para plantar esa semilla de la duda y decir, che, mira, piensen en esto. Eh, si tienen la posibilidad de integrarlo de alguna manera a, a un juego de Game Jam que tiene que ser diversión y, y dormir bien y demás, este, estaría buenísimo. Eh, y si no, bueno, obviamente en internet van a encontrar mil cosas. Está, Estaría genial que, que lo usen para eso y bueno... De nuevo, gracias desde la experiencia de ustedes por habilitar esta charla y bueno, este, si sale algo, déjen, déjenlo en los comentarios así probamos los juegos. Eso ah, iba ahí. a decir que eh, vamos a estar leyendo el chat mientras la charla se esté publicando en YouTube. Calculo que lo van a estar viendo en vivo, así que hola. Al futuro, este, <ríe> eh, pueden, estar, pueden escribir por ahí las preguntas que les vaya surgiendo, vamos a estar eh, presentes para poder ir respondiendo, ir también dejando los datos de contacto de PIA y de, y de Nabu. Y si lo ven en diferido, también doble saludo y doble eh, eh, para los del más futuro, que también van a poder quedar ahí en contacto tanto con la organización, con WIGAR, como con, con PIA y, y Nabu. Eh, bueno, chicos, mil gracias por el tiempo. Siempre es hermoso hablar de accesibilidad, siempre se aprende algo nuevo. Eh, y, y esto, ¿no? El derecho de jugar es un derecho que tenemos todas las personas y que es nuestra obligación respetarlo y ejercerlo y, y demás. Y, y dejo de ser abogada nuevamente. Sí, eh. Ahora eh. apago la luz que me da, que me da calor <risa> Siempre a ese problema de luz que es muy caluroso. Bueno, gracias es eso? El... Y Para. nos vemos En la Game Jam, adiós gracias,